Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. ¡Recibido! ¡Daos prisa!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 Recibido. Dados prisa. <tose> Sí así sí se sí, ahorra munición. ¡Toma! Lo siento. Dame un ángulo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Esos son todos. La zona es segura. Voy ¿Eh? ¡Dios! ¡Multitas se han soltado! ¡Dios! Dios! Dios. ¡Como crema! No volverán a meterse con nosotros, bien, ¡Toplástalo! los he encontrado. Recibido. ¿Qué tal sienta estar muerto? Uh -huh. bandillo, chicos. ¡Toma ya! A eso me refiero. Buen trabajo. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Se acercan los morteros del pacto! El pacto ha colocado sus tanques para defender la entrada al túnel. Uh -huh. ¡Venga ese plomo, marines ¡Eres todo! Chicos, ¡Moveos, wow. marines. ¡Toma ya! Es que no aprende. Muy, ¡Muy bien! Siento por ellos. Ni me ha visto. No te hagas el muerto conmigo! ¡Muy bueno! Quedes todos que el pacto había eliminado a todos los marines de esta zona Tenemos que subir este arrecife. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe Maestro, debemos escalar ese risco y situarnos debajo de esos cañones fijos. Recibido. Nos quedaremos aquí y cubriremos al Jefe Maestro. ¡Pilla eso! ¡Buen tiro! Vale, ya muévete. ¿Muévete? Ah! Tenemos que subir este arrecife. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este risco y situarnos debajo de esos cañones fijos. Recibido. Nos quedaremos aquí, y comiremos al jefe maestro. Analizando Esta debe de ser la sala de control La entrada al centro de control está en lo alto de esa pirámide Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos La entrada al centro de control está en lo alto de la pirámide. Vamos a subir. Debemos hacernos con uno de esos gos. Nos va a hacer falta esa potencia de fuego. Escaneando. Las fuerzas del pato que había cerca han sido eliminadas. Vamos al centro de control de Halo. Esto es el centro de control. Ese terminal prueba ¿Estás bien? Mejor que nunca ¿No te imaginas qué cantidad de información de conocimientos, es increíble, tan veloz, glorioso? ¿Qué tipo de arma es? ¿De qué hablas? Concentrémonos Halo, ¿cómo lo usamos contra el pacto? El anillo no es una porra, bestia Es otra cosa, algo mucho más importante el pacto tenía razón Esto es... Precursores Un segundo que acceda Sí, los precursores construyeron este mundo fortaleza para... Espera No es posible Oh, maldito pacto Ellos lo sabían, había señales, seguro Para, no te sigo El pacto encontró algo En este anillo, algo horrible Y ahora, tiene miedo ¿Enterrado? ¿Enterrado? ¿Dónde? El capitán, hay que detener al capitán ¿Case? ¿Qué ¿Qué vamos... Las armas que buscan no son... No debe entrar ahí No comprendo No hay tiempo, sal de aquí Busca a Case, deténlo O será tarde la transmisión del capitán venía de allí eso fue hace 12 horas no hemos podido restablecer el contacto con el capitán y con su equipo cuando localice al capitán llame y le recogeré